La extensión Web Importer nos permite guardar archivos y referencias desde nuestro navegador de Internet, sin necesidad de abandonarlo. Una vez instalada la extensión en nuestro navegador de Google Chrome, vamos a comenzar a utilizar eh, el Web Importer para buscar y guardar artículos en nuestra cuenta de Mendeley. Para eso, en primer lugar, vamos a crear una carpeta dentro de nuestro Mendeley de escritorio para alojar aquellos artículos que encontremos. Para eso, nos vamos a dirigir a la primera, columna, la primera columna y vamos a seleccionar la opción crear carpeta. La vamos a titular con algún nombre que sea representativo de nuestra búsqueda y luego vamos a cliquear la opción sincronizar para sincronizar la versión de escritorio con la versión online. En esta oportunidad vamos a buscar archivos y a utilizar el Web Importer en la biblioteca virtual de revistas digitales Cielo, pero también se puede realizar la misma operación en bases de datos como JSTOR o al buscador web de Google. Para ello eh, vamos a introducir un término, un término que estamos investigando y una vez que hayamos encontrado el artículo que sea de nuestro interés, lo vamos a clicar. Este es, en este caso trata de un artículo que nos ofrece su versión HTML, pero también tiene eh, una versión PDF. Luego nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha donde se encuentra la extensión Web Importer. La vamos a cliquear y vamos a ver que se va a ver un cuadro de diálogo dentro del cual aparece el detalle del artículo que estamos buscando. Lo vamos a cliquear, vamos a seleccionar la carpeta en la cual queremos guardarlo. En este caso efectivamente es la carpeta de feminismo. Le vamos a cliquear Añadir y se va a guardar tanto las referencias como el artículo PDF en nuestro en nuestra cuenta de Mendeley, tanto de escritorio como online. Una vez que tanto las referencias como el PDF del artículo que estamos buscando se cargaron Correcta, nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de escritorio de Mendeley y una vez allí vamos a cliquear la opción sincronizar que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior. De esta manera se sincronizan la cuenta de escritorio con la cuenta online y así nos va a aparecer el artículo que acabamos de cargar. Lo vamos a cliquear y vamos a verificar si efectivamente los datos se cargaron de manera correcta. Sí. El tipo de texto a ser correcto se trata de un artículo de una revista, el título del artículo también, el nombre de los autores también, el abstract, el año, el nombre de la revista. Sí. En caso de que alguno de estos dat datos no se haya cargado correctamente lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre ese un dato que queremos, sobre ese detalle que queremos modificar y lo podemos editar. Todos estos datos se pueden editar. En caso de que los datos se hayan cargado correctamente, simplemente vamos a cliquear la opción que se encuentra en la pestaña superior donde dice que los detalles son correctos. También podemos agregar referencias desde el catálogo de las bibliotecas de la Universidad Nacional de San Martín. Para eso nos dirigimos a, la página, a su página. Dentro de la página unsan.edu.ar vamos a la opción biblioteca y vamos a buscar su catálogo. Una vez allí vamos en el campo blanco, vamos a ingresar un término. Y una vez que hayamos encontrado el libro que nos interesa, lo vamos a cliquear y nos vamos a dirigir a, a la esquina superior derecha donde se encuentra el icono de Web Importer de Mendeley y lo vamos a cliquear. De esta manera se va a abrir un cuadro de diálogo que va a recuperar los datos de ese libro que estamos buscando. Lo vamos a cliquear, vamos a seleccionar el lugar, la carpeta en donde lo queremos guardar dentro, dentro de nuestra, nuestro gestor, lo vamos a cliquear y vamos a seleccionar la opción añadir. Y efectivamente se han cargado las referencias. Una vez que obtuvimos la confirmación y las referencias se cargaron en nuestro gestor, vamos a dirigirnos a la versión de escritorio y vamos a cliquear la opción sincronizar que se encuentra en la barra de herramientas superior. De esta manera se terminan de cargar las referencias tanto en la versión de escritorio como en la versión online y vamos a realizar el mismo procedimiento de verificación, vamos a cliquear esta referencia acabamos de cargar y vamos a fijar si efectivamente los datos son correctos. Que recuerden que cualquiera de estos datos se pueden editar haciendo doble clic sobre ese campo. Este procedimiento de carga de referencias se puede realizar con el catálogo de otras bibliotecas digitales es decir, con el catálogo online de otras bibliotecas. Buscanos en las redes de la Biblioteca Central.